con el módulo de máquina de inducción hablemos de los controladores escalares, que es el principio de control con electrónica de potencia. Entonces, algunos accionamientos mecánicos regulados con máquinas de inducción requieren poseer una respuesta dinámica precisa ante variaciones de la señal de consigna. Los accionamientos requieren reducir efecto a las perturbaciones, como variaciones del par mecánico, sobre el funcionamiento del accionamiento. En general, sistemas de baja inercia presentan este tipo de requerimiento, por ejemplo, robótica, entre otros. En ¿no? El modelo de régimen permanente de la máquina de inducción, estos objetivos no se pueden alcanzar debido a que las estrategias de control que consideran este modelo no tienen en cuenta la respuesta dinámica del convertidor. Es necesario utilizar un modelo dinámico de la máquina para poder realizar controles precisos con un performance lo suficientemente eh, bueno como para poder hacer control tipo robótica. Entonces, para mejorar los esquemas de control es necesario considerar los modelos dinámicos de la máquina de inducción y para realizar las acciones de control sobre las variables eléctricas instantáneas que definen el par eléctrico que básicamente es la corriente y el flujo con el fin de mejorar la respuesta dinámica del accionamiento entonces tenemos la característica de arranque de la máquina de inducción a diferencia de la de continua esta tiene tres etapas vamos a arrancar una primera etapa a par constante después vamos a trabajar a potencia constante y finalmente vamos a dejar que la máquina se establezca su punto de operación Fíjense que la tensión crece desde cero hasta la tensión plena en la zona de par constante que es donde mantenemos corriente constante. En la zona de potencia constante también mantenemos la corriente constante y es donde obtenemos el mayor incremento de par. ¿Por qué no podemos arrancar la máquina con cero tensión? Porque tenemos que vencer pares estáticos y pares dinámicos que implican la aceleración de la máquina. Por eso este pequeño incremento en la característica de arranque de la máquina. Vimos cuando estudiamos el, la operación del convertidor que cuando bajamos demasiado la tensión el comportamiento B contra F constante no es lineal. Entonces la máquina siempre se arranca con un mínimo de tensión diferente de cero para poder vencer los pares estáticos y dinámicos de la máquina. Vemos que en el punto de par constante es donde se establece el flujo es constante, es decir que para obtener par constante, corriente y flujo es constante. Posteriormente en la zona de potencia se disminuye el flujo, manteniendo la corriente constante. Y en la última etapa se liberan las tres variables a fin de que la máquina se establezca en su punto de operación. Entonces arranquemos con el primer control escalar que existe, que es el arranca suave. Este accionamiento consiste en regular la tensión efectiva a frecuencia fundamental del estator mediante el uso de controlador ACAC. Es decir, vamos a trabajar a frecuencia estándar o frecuencia industrial lo que vamos a hacer es incrementar la tensión desde cero hasta el valor nominal para controlar el proceso de arranque reduciendo la corriente. Este accionamiento estima la tensión efectiva de referencia del puente utilizando una curva par versus corriente a frecuencia industrial. Las máquinas que más utilizan este tipo de arrancador son las NEMA tipo D que recordemos que son máquinas de alta resistencia del rotor. Entonces el esquema es muy simple, se utiliza un controlador ACAC para conectar la fuente a la máquina. Es independiente de la conexión de la fuente y de la misma máquina, ya que el convertidor se utiliza para conectar la fuente a la máquina directamente. El esquema de control lo vemos aquí, este control está realimentado en corriente, fíjense que hay dos lazos de realimentación, uno correspondiente a la velocidad para poder controlar la velocidad de referencia, que me trae un error de par con la característica par velocidad, puedo sacar el par de referencia y eso me da la corriente de referencia de la característica par corriente. Que va a depender del tipo de convertidor. Generalmente estos arrancadores preguntan datos básicos de la placa de la máquina para poder establecer la curva parametrizada más adecuada para la máquina que tenemos conectada. Esa corriente de referencia se compara con la corriente real de la máquina y es lo que me da la consigna de disparo para ir incrementando la tensión manteniendo la corriente constante como lo establece el esquema de arranque que acabamos de ver entonces aquí vemos la característica recordemos que para variaciones de tensión se va a disminuir el par entonces tenemos distintos puntos de operación y podemos ver cómo la corriente se va incrementando con el control del ángulo de disparo del puente convertidor estos pasos pueden ser mucho más suaves aquí está una discretización de cuatro pasos simplemente y se puede ver cómo va evolucionando la corriente con este arrancador generalmente este arrancador es mucho más costoso que un arranque delta estrella delta por tanto se ha investigado que el punto de quiebre la, el arrancador se vuelve económico si arrancamos más de tres máquinas entonces hay accionamiento o hay empresas que se dedican a vender este tipo de accionamientos que establecen que el punto de quiebre donde arrancar con un, un arranca suave, una máquina de inducción, es rentable más que un arrancador estrella delta a partir de, de, de utilizar el mismo equipo en más de tres máquinas para arrancarlas de manera secuencial. Entonces, ¿qué especificaciones tiene que tener el arranca suave? Tensión nominal de alimentación, tensión máxima en régimen permanente, Frecuencia nominal, corriente nominal, corriente nominal en régimen de corta duración, es decir, cuánto es la máxima corriente, yo puedo mantener por un minuto sin que las pérdidas térmicas eh, produzcan un calentamiento por encima del punto de máxima temperatura. Potencia de mayor motor que se desea arrancar, pues esto va a definir la robustez del equipo. El modo de arranque por rampa de tensión con umbral de tensión inicial y final, en este caso simplemente controlo la tensión en cuanto tiempo no tengo limitación de corriente el siguiente esquema es por limitación de corriente se hace para motores de alta potencia donde efectivamente controlo la, la corriente en la cual arranca y de impulso de despegue de booster que es colocar un pulso de tensión para vencer los pares estáticos y dinámicos y después regular la tensión también se puede controlar el modo de parada, puede ser parada libre con corte de alimentación, simplemente se deja la máquina sin alimentación y que la fricción mecánica la frene. Parada controlada por rampa de tensión, se va disminuyendo la tensión de operación para que la máquina vaya disminuyendo su velocidad. O parada por inyección de corriente continua, que básicamente es un enclavamiento Eso se utiliza, por ejemplo, en las catapultas de los portaaviones cuando llega a final de la rampa del avión. Esto Involucra esfuerzos mecánicos considerables sobre la máquina y debe ser diseñada para este esquema de parada. Entonces, quizás el control escalar más común a nivel industrial es el tensión frecuencia constante, ciclo convertidor o variador de velocidad, que conoce de estas tres maneras. ¿no? El primer controlador de velocidad de las máquinas de inducción, y tal vez el más utilizado en la práctica hasta el presente, consiste básicamente en regular. La, fu la fuente de alimentación, variando la frecuencia de las tensiones aplicadas a la bobina del estator. Las variaciones de frecuencia afectan proporcionalmente las reactancias de magnetización y dispersión del circuito equivalente, pero las resistencias se mantienen aproximadamente constantes si el efecto pelicular no es muy pronunciado. Para que las densidades de flujo magnético sean prácticamente constantes dentro de los límites de diseño de la máquina, es necesario variar la amplitud de tensión de alimentación en la misma proporción que se varía la frecuencia, es decir, mantener la relación B contra F constante. Con esta estrategia, la magnitud de par obtenido en cada velocidad puede ser cercano e incluso superior al nominal. Recordemos que ya lo vimos en módulos pasados que llega un punto a partir del cual este comportamiento no es prácticamente constante, empieza a disminuir de manera lineal. El esquema es bastante simple, el equipo está compuesto por tres etapas. Una etapa de rectificación, que puede ser controlada o no controlada, lo más común es que sea no controlada. Una un filtro en la barra DC, que es de tipo LC, para disminuir el impacto armónico. Puede tener una unidad de frenado o no. Estas unidades de frenado se utilizan sobre todo para ascensores, escaleras eléctricas, monta -carga. Y un inversor que es el encargado de adecuar la tensión y la frecuencia sobre el convertidor puede ser realimentado en corriente puede ser que no generalmente los equipos miden la corriente para descubrir si no hay fallas internas en la máquina y para poder tener precisión sobre el control de sobrecarga del equipo entonces básicamente vamos cambiando la ecuación o la relación B contra F constante con lo cual como dijimos anteriormente en el módulo pasado podemos trabajar en distintos puntos de operación y lograr que la aceleración sea lo más suave posible el mismo fenómeno que un surfista sobre la ola, obteniendo distintos puntos de operación para cualquier velocidad. puede obtener desde bajas velocidades hasta altas velocidades. Generalmente los variadores B contra F constante no se utilizan por debajo de 10 Hz porque es cuando la característica no se vuelve lineal y puede tener problemas. Entonces generalmente se controla a partir de 10 Hz hasta la frecuencia de la red de alimentación. Puede ser 60 o 50. Entonces, el control de tensión frecuencia constante permite mantener cualquier punto de operación intermedio, aumentar o reducir la velocidad de la máquina mecánica de la máquina. Operando a bajas frecuencia se incrementa el par eléctrico de arranque, pero el par eléctrico máximo de la máquina es prácticamente constante, siempre y cuando las restancias del circuito equivalente de la máquina en régimen permanente sean mucho mayores que las respectivas resistencias por eso es que no se utiliza por debajo de 10 Hz. Este controlador de velocidad requiere una fuente de alimentación alterna, regulable en tensión y frecuencia, que se va a realizar a través de un proceso de ciclo-conversión, es decir, la AC se vuelve DC y la DC se invierte a la tensión y frecuencia que necesitamos. El esquema de control puede ser bastante simple, ya dijimos que el rectificado puede ser controlado o no, y básicamente, dado la velocidad, eso establece la referencia de frecuencia y esa referencia de frecuencia con la tensión de la barra de continua determina las órdenes de disparo del inversor. Aquí tenemos un ejemplo para una máquina de 3 HP, cómo se sigue una rampa de velocidad y cómo la máquina mantiene la velocidad pese a que se esté tomando o botando carga. Vemos cómo va cambiando el par, cómo acelera a par constante, disminuye con par cero. Hay un bote de carga y una toma de carga. Vemos cómo varía la tensión de alimentación de corriente continua. Cómo es la tensión de salida a la máquina. Una onda cuadrada es la salida de un inversor y cómo es la corriente en la máquina. Que como vemos no es nada sino suidad. Por tanto, no puedo utilizar el modelo régimen sinusoidal permanente. Debo utilizar el modelo dinámico para el análisis, ya que la forma de onda en tensión y en corriente no son sinusoidales. Cuando utilizo modulación, como vimos en el caso de los inversores, yo puedo suavizar este control. En este caso presentamos la misma máquina, pero con un esquema. Con el inversor con modulación SPWM, donde vemos que el seguimiento entre la velocidad del motor y la velocidad de referencia es bastante uniforme. Vemos cómo se mantiene par constante ante el proceso de aceleración, cómo la tensión de la barra de continua va a depender del nivel de carga de la máquina y cómo se, es la salida de un inversor controlado por SPWM y la corriente en la máquina que es sinusoidal con una variación de alta frecuencia producto de la conmutación. Si bien el control es mucho más preciso, debemos tener cuidado que la exigencia del aislamiento de esta forma de onda es muy superior a una onda sinusoidal, tiene frentes de onda bastante escarpados, puede se switchea desde la tensión de la barra de continuo a cero en algunos convertidores, inclusive a menos la tensión de corriente continua. Entonces de esta manera se realiza el control escalar. Hay otro esquema o otra variante que es a deslizamiento constante donde el proceso de aceleración y frenado de la máquina de inducción se puede realizar controlando el par eléctrico mediante una frecuencia de deslizamiento. Este permite acelerar el convertidor con par constante o variable controlando la frecuencia de deslizamiento. El problema del variador B contra F constante es que no garantiza la velocidad de operación de la máquina mientras que el de deslizamiento constante sí lo realiza. Para controlar el par de aceleración de la máquina es necesario mantener la relación B contra F constante con la finalidad de obtener la misma densidad del flujo magnético. La frecuencia de deslizamiento debe estar limitada a un valor máximo que asegure el funcionamiento de la máquina de inducción en un punto estable de la característica par velocidad. Además, permitir limitar las corrientes durante el proceso de aceleración y frenado del equipo. El esquema, que es el mismo que vimos anteriormente, incluye un lazo adicional de realimentación para mantener el deslizamiento constante. Entonces es un, un esquema de control de doble realimentación. Eso permite controlar una velocidad más estable de la máquina. Entonces con esto terminamos el módulo de controladores escalares. Vimos que existen tres modelos de controladores escalares. El arranca suave. Básicamente trabajas a frecuencia industrial y controles la tensión durante el proceso de arranque de la máquina a fin de limitar la corriente. El B contra F constante me permite modificar la velocidad a través de un proceso de ciclo-conversión, es decir, pasar de AC a DC y de DC a AC, es decir, poder alimentar la máquina a tensión y frecuencia variable, manteniendo la relación B contra F constante, y si utilizamos modulación, vimos que el resultado es bastante preciso al momento de seguir una referencia de velocidad, pero requiere una exigencia de aislamiento superior sobre la máquina, es decir aislamiento clase F en el caso de las máquinas de inducción para el estator y si son para generación eólica clase F estator, H rotor en el caso de ser bobinado. Y finalmente vimos el control por deslizamiento que me permite mantener una velocidad más estable de operación a través de un doble lazo de realimentación. Entonces los invito a ver el último tema de este módulo que corresponde al control vectorial. Gracias por su atención.